Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Centro Regional de Educación Normal, Profesora Mina Madero Lauterio, Convivencia y Seguridad Escolar, Manual y Protocolo de Seguridad Escolar. Docente Alberto Salinas Pérez, alumnas Fabiola Esmeralda Guzmán Espinosa, Marina Martínez Gutiérrez y Montserrat María Juan Peña. Asignatura Práctica Profesional, octavo semestre Grupo C. Accidente o lesión en la escuela. La escuela es un espacio donde los alumnos pasan varias horas estudiando y aprendiendo, así como realizando actividades para escolares, además de tener un momento de distracción y recreo. Y es en esos momentos donde generalmente ocurren los accidentes, siendo el más común el traumatismo en niños o personal docente, por lo que es indispensable contar con personal capacitado en primeros auxilios y que se encuentre con un botiquín básico para su atención. Los accidentes en la escuela, en su gran mayoría, se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente. Para un accidente o lesión en la escuela, se debe tomar en cuenta el siguiente protocolo. Guardar la calma, dar aviso a un maestro, evaluación de toma de decisión. Si la lesión es leve, primeros auxilios y regresar a clase. Si la lesión es grave, primeros auxilios y Aviso a padres de familia, aviso al sistema de emergencia, traslado del centro de urgencias médicas, tratamiento y traslado al domicilio. También se deben de tener las siguientes consideraciones. Registrar los datos del alumno con al menos tres números telefónicos. Tener atención con los niños con enfermedades crónicas y especiales. Contar con números de emergencia. En caso de un accidente, esperar siempre el servicio de ambulancia. Debe estar abastecido bien el botiquín escolar y debe ser fácil de trasladar. Botiquín básico escolar. El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico en donde se encuentran los elementos indispensables para dar atención a víctimas de un accidente o enfermedad repentina. La razón de tener un botiquín en el colegio es poder realizar tratamiento inicial de pequeñas lesiones o dolencias leves para las que puede no ser necesario acudir al médico. Incendio en la escuela. Sin lugar a duda, es una de las más peligrosas, ya que se ve involucrado el fuego, no solo por el calor abrasante, sino por la cantidad de gases tóxicos que emiten. Es muy importante que el docente y alumnos conozcan el perímetro de la escuela e identifiquen las zonas de riesgo. Talleres, bodegas, tortillerías, mercados y puestos que utilicen gas butano, para la preparación de alimentos. Todas las escuelas tienen que contar con un extinguidor de buena capacidad, tipo A, B o C, además de una persona capacitada para su uso. Además, deben de colocarlo en un lugar especial y de fácil acceso. En caso de un incendio, se debe de tomar el siguiente protocolo. Guardar la calma, dar aviso a un maestro, realizar la inspección, evaluar y tomar la decisión. Si se combate el incendio, se debe de regresar a clases evaluando e informando que no hay daños. Si no se controla la situación, se debe dar aviso a los bomberos, combatir el incendio, controlar y evaluar con daños. Se comunica a padres de familia y se da la salida. En la unidad de respuesta interna se da la evacuación y pase de lista en el punto de concentración. Además, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. No almacenar combustible dentro de la escuela. Se deben tener al menos dos extinguidores en el área del laboratorio. Señalamientos de rutas de evacuación. De ser posible, instalar alarmas. Evitar sobrecargar enchufes. Si la ropa se incendia, tirarse al suelo y rodar hasta apagar el fuego. Amenaza de bomba en la escuela. Aunque en la mayoría de los casos las amenazas de bomba han resultado falsas, es importante permanecer alerta. Generalmente la amenaza es vía telefónica, sin embargo no debe descartarse la posibilidad de que se advierta por otros medios. Se debe actuar con prontitud y cautela, sin pánico y siempre mostrando la calma. También se debe sensibilizar a la comunidad educativa a no realizar llamadas falsas o de broma. En caso de una amenaza de bomba, se debe tomar el siguiente protocolo. Guardar la calma. Se da aviso al maestro encargado de comisión de seguridad. Unidad de respuesta inmediata. Se debe dar la evacuación. Pase de lista en el punto de concentración y controlar la evaluación. Disturbio o despliegue de fuerzas de seguridad. Tal como sabemos en la actualidad, el tema de la inseguridad es cada vez más grave dentro de nuestra sociedad. En algunos casos de manera muy aislada se han dado enfrentamientos armados a los alrededores de las escuelas primarias, mismos que ponen en riesgo no solo a la comunidad escolar, sino también a todas las personas que se encuentran en sus cercanías. Cabe mencionar que la dinámica social del combate a la delincuencia se lleva a cabo mediante acciones de la Fuerza de la Seguridad, así como del Ejército y la Marina. Estas son algunas de las consideraciones. Seguir las instrucciones del personal de seguridad de manera precisa. Mantener contacto telefónico con el servicio de emergencia. Tener en cuenta que si el disturbio es fuera de la escuela, el mejor lugar para resguardarse es en el interior de los salones. Evitar que los alumnos se asomen a las ventanas. Evitar contacto visual con los agresores y la toma de fotografías, ya que puede ser peligroso. Evitar que los alumnos entren en pánico. Protocolo. Mantener la calma. Marcar al 066. Dar alerta al interior de la escuela. Vigilar que nadie esté fuera de las aulas o zonas administrativas. Adoptar medidas de seguridad. Esperar el arribo de las instancias de seguridad y seguir sus indicaciones mantener el control y la evacuación y, por último, mantener comunicación con padres de familia. Contingencia meteorológica en la escuela. Los fenómenos naturales usualmente tienden a dejar efectos devastadores a su paso. Algunos estados del país se ven más comúnmente afectados que otros, por lo que es importante tener antecedentes históricos que nos permitan tomar medidas de precaución. Como dato relevante, es preciso mencionar que la CINAPRED, Centro Nacional de la Prevención de Desastres, enuncia tres peligros a consecuencia de la lluvia, las inundaciones, los torrentes y los deslaves. Estas son algunas de las consideraciones. Mantenerse informado por radio y televisión en medida de lo posible. Alejarse de los árboles o estructuras metálicas que pudieran desprenderse con el aire. Contar con una linterna. Si el agua entra a la escuela o los salones, es necesario desconectar la corriente eléctrica. Si el nivel del agua aumenta, es preciso dirigirse a un lugar alto y seguro, así como tener contemplado un lugar de concentración para la evacuación. Protocolo de seguridad. Guardar la calma. Marcar al 066 esperar una unidad de respuesta interna, adoptar las medidas de seguridad previamente ensayadas y, de ser necesario, mantener control y evacuación. Recomendaciones a maestros y directores en caso de situaciones emergentes. Para establecer un esquema que permita la solución de eventos extraordinarios en los planteles educativos, la Secretaría de Educación Pública crea el protocolo de flujo de información, comunicación y respuesta en situaciones emergentes, por esto se considera importante que todas las áreas pertenecientes a la Secretaría de Educación tengan conocimiento del presente documento. A continuación se describen algunas de las acciones, se debe ser objetivo a los acontecimientos, no maximizar o minimizar los hechos, el responsable de la información es el director y como sustitutos quedan el subdirector o maestro decano, se debe contar con datos como los hechos registrados, que alude a la situación general, los actores conocidos como los datos generales y del evento que se refieren a la ubicación, la hora y el desarrollo de la misma. Evitar fuga de información a personas ajenas, informar a los padres de familia y en situaciones de magnitud se, po se podrá pedir la intervención de las autoridades. Protocolo. En caso de no ser grave, se pedirá la asesoría e informará al director del área. En caso grave, se avisará a la autoridad y habrá intervención. Se informará al director del área, al subsecretario y a la oficina del secretario. Presencia o lanzamiento intencional de arma de fuego, objeto explosivo o inusual en el plantel. La dinámica de la delincuencia se transforma día a día. Es así que, inesperadas situaciones, se pueden presentar en el contexto escolar. Una de ellas es la presencia de artículos peligrosos, como armas de fuego, artefactos explosivos o enerventes, que son arrojados al interior del plantel u otros lugares vacíos, cuando los maleantes son perseguidos por las fuerzas del orden y no quieren ser atrapados en posesión de los mismos. Consideraciones Al darse cuenta de la presencia de un objeto peligroso de inmediato, retirar a los alumnos a los salones más alejados del objeto y por ningún motivo tratar de manipularlo. Habla al 066 de la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar. Si personas extrañas se introducen al plantel para tratar de levantar el objeto, por ningún motivo evite estar en acción, mantenerse en calma dentro de las áreas de resguardo. Prevenir que ningún personal administrativo o alumnado se acerque a las áreas donde se encuentre el objeto hasta que las instancias de seguridad lo hayan retirado del plantel. Esperar las indicaciones de las instancias de seguridad. Extorsión telefónica, esta se da en diferentes maneras tales como Familiar detenido en la aduana, familiar detenido en la policía federal Llamada supuesta de hijo o hija llorando diciendo que lo secuestraron Llamada diciendo que es seguridad pública o del 060 o del 089, 066, etcétera, Argumentando que de este número hicieron alguna denuncia de hombres armados o de camionetas sospechosas Y que por eso tienen que pagar en caso de una extorsión telefónica hacer lo siguiente Guardar la calma, escuchar y colgar Avisar a las autoridades 066 y 089 Menores en el plantel fuera del horario escolar cuando a un niño o menor lo dejamos solo en nuestro hogar, lo ponemos a situación de riesgo, podemos pensar en tomar todas las precauciones para evitar accidentes y aún así con el solo hecho de que esté sin supervisión de un adulto, el grado de peligro en el que se encuentra es demasiado alto. De igual manera cuando dejamos a los niños en los planteles escolares después del horario de salida, los exponemos a los peligros que se pueden encontrar en la calle desde el algún atropellamiento en la vía pública hasta ser molestados por terceros con alguna conducta antisocial. Es por esto que como padres de familia debemos de tener la responsabilidad de asistir por los niños a la escuela o contar con alguna otra alternativa para el traslado a su hogar, apoyándose en los hermanos o hermanas mayores de edad adecuada a consideración de los padres de familia, transporte escolar o tutores responsables para esta actividad. Consideraciones. Contar con tres números de contacto de la LOGO. Conocer la situación familiar, como espacio físico, integrantes y su dirección. Si son alumnos de preescolar o de primaria menor, se deben de acompañar de un adulto o hermano mayor en su traslado. Conocer si el niño es trasladado en transporte o esta función la realiza otro adulto. Dar aviso al maestro si acudirá por él o ella personalmente distintas a las conocidas. La responsabilidad de los menores fuera del horario escolar es de los padres de familia. Por ningún motivo podemos dejar fuera del plantel a los alumnos de primaria. Final. Aunque sea el turno matutino, serán acompañados